Partido uno, Aquí El buen internet tengo, bro. Halo, strike is coming. Be aware. Have a fort. Keep your senses sharp. An enemy team is tracking your location. Te coges el elí te pones a disparar un. Eh, vuelve hacia dos. Se disparándole a mi team. Eso no se hace. ¿Qué ha el tío ese, chaval. Vaya matroquero. Hombre, tengo un guabe guapo que lo va a tirar otro de Oh my god, tiene guabe. Guabe. Oh, un tiro otra vez. Están arriba, bro. A ver, que no te vi, güey, no mames. Madre mía, cómo me complicó la vida este güey. Este Ay, bot, ¿qué pasó? Me tiré un huevo. Me quedo loco. Quedas anonadado y me tiré un ¡Vienen para acá! Aturdido, aturdido, aturdido Asesinado. ¿Puedo hacer camión, tío? Madre mía. Un camión también lo poseyeron, bro. Está poseído. Up. Ojo, camión. Camión, camión, camión, camión. camión ¿no? Párenle, párenle. Quedate, puto, chaval. Qué cerdo de mierda. Me <ríe> has ¿Te tentado, tío. Se metió en la casa. Un yeah. house Tiro a metió en la mochila. Okay, Nos ha cogido aquí, ¿eh? Sí. Nos ha cogido en la casa esta, tú. El de, de, de Simio el Coge el Bountyway. Está <risa> muy ¿no? Tocado. <risa> 20 de PIN. <risa> lleva especialista. Esto. Sí, lleva especialista, la verdad es que sí. Okay. I see target is down Focus UAV is out of fuel Returning for reasonable Allied precision airstrike incoming Be aware Back to left, buttercup I'm the crackhead, I'm the crackhead. Te va otro bot ¿Qué hace, boludo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces, hace, hijo mío? Oh, shit. con las duales, tío, es que eres retrasado, leo ¿no? Hola, verga, el ataque aéreo Tío What? Tío, por favor, tío gente, Lo sabe? reventame como se pira, tío ¿Qué, tío? Que ya desisto ya Me piro, pero, hombre, loco, una puta vale y no muero, tío Qué cojones Qué cojones Tienes este un debajo tuyo, justo. Ya, abajo, justo. Prensa, ¿Vale, cabrón. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? No te falta que te mate, bro. Ya, equipo por detrás. Por equipo por detrás, ya. Ah, madre, tú. Pasear, resea y rápido. No lo veía, bro. Estoy ciego. Necesito lentes. I need glasses. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Find the way are, one? I can. Aquí uno. thank uno Gracias much Debería de quedar uno Con un A Saben que me halla No un no, no. Hijo puta bro ¿En serio me lanzaste una granada de visión? Vamos Madre mía de la puta mano loco Blanco, dos veces. <risa> Ahí, van todos de la mano como putos simbiontes, tío. Obsidian Parrot se llama, tú. Obsidian, tu madre. <risa> Obsidian Parrot. Los pies de espaldas, eh. Blanco uno, ya, ya. blanco otro. Ya, ya, ya. No entres, no entres, no entres otro? otra out! shot's always ¡Oh, eh, tú! la ¡Hostile ¡Blanco el otro! ¿Te va! La tienes. La peña que queda. Oh. Oh. Oh. Holy shit bro. Holy shit bro. They are really good bro. Van a ¿no? Sí. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Hay uno en el techo no, Vamos a cerrarnos que... aquí Sí, vente conmigo, vente conmigo Yo tengo, ah, yo tengo más que, high ground queda aquí. Yo tengo todo el high ground Y yo tengo aéreo Vale, vale, se están matando Está arriba, ¿no? Sí, bueno, arriba no veo a nadie Pero en teoría sí, pues se están matando Sí, ya salen a mi nivel Están al juego Queda uno Ah, la verga, Muy el bien. del techo Ah, eso está hecho ya Está ah, hechísimo, güey Ah, ya estoy Ya estoy Y el techo La cabeza Aéreo Blanco uh -huh. Tírale aéreo si quieres el Tira aéreo acá Salta Está aquí, en verde Ah, pues todo sí, ¿no? <risa> <¿Qué> le dio win. <risa> otra win. Otra win, otro game, otra win. Qué bueno, yo tengo que irme ya. Venga, Te va! Vale.